Los residentes de la urbanización Toribio Piantini aquí en San Francisco de Macorís Exigen al gobierno que solucione el problema de las calles que se encuentran en mal estado Aseguran que tienen más de 10 años con la problemática y las autoridades competentes no solucionan la misma Esperan que las calles sean reparadas lo más pronto posible Porque cuando llueve no se puede transitar y cuando hace sol el polvo lo asfixia Ah, no, en, en construcción, que después nos no la preparen, si se puede. Un llamado, si, que esté al frente, que, que esté a la derecha de Dios y hombre, que pueda hacer algo por este lugar. Se espera eso, porque estamos en necesidad. ¿Cuántos <risa> años Bueno, nosotros desde que nos mudamos, estamos así, tengamos como 8 o 10 años. Sí, Julián Padilla, Paulín. Eh, Torillo Camelo Calle 7 apartamento 11 NTN, su noticiero regional Robinson Polanco